¿Padre? Eh, sí, mira, soy la reportera de historias con huella, no sé si se acordará usted de nosotros. Hicimos un capítulo, bueno, un, una especie de posesión. Mira, ya, ya, ya, ya, se va a despertar, se va a despertar. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vale, vale, vale, ya está. ¡Ja, <risa> despierta por favor! Hemos estado investigando una, una supuesta secta que ha salido a partir de esta posesión, incluso de Zacarías, no sé si usted lo recuerda. Pues, o se ha esporádicamente se ha quedado como hipnotizado por la secta y bueno, pues a ver si queríamos usted venir con nosotros y ver qué opina usted de todo esto. En uno de los viajes del padre a Europa pudimos lograr una entrevista con él y entender el verdadero problema que conllevaba a esta secta. Por supuesto que lo recuerdo. Aquel día tuvimos un verdadero trauma para nuestra persona, hacia nuestra persona. Nos atacaron desde el, el más allá y lo único que pudimos hacer es defendernos con la fe cristiana. No pudimos hacer nada, los ángeles nos protegían. Carlos, ¿eres tú? Yo no puedo. ¿Eres tú? No puedo. ¿Estás ahí? ¿De qué a raíz de ahí esta secta eh, ha nacido? Por supuesto, por supuesto. Había como una especie de, de compenetración entre los compañeros de piso, tanto a, a Charlie como a su compañero de piso, que era el que notaba la mayoría de las veces las apariciones, era el que sufría muchas veces ese ataque del más allá, ese ataque. Usted lo ve como ataque cuando sus seguidores lo ven como una, como una compensación no para irse a ese mundo. Ellos ellos no lo pueden ver como un ataque porque han caído en el seno, en el seno de Charlie. Relaciones conectan su modo de vida. Ellos quieren contactar con el modo de vida de Carlos, de Charlie. Eh, ¿Qué le pasó a usted después de, esa, de esos días? ¿Qué, ¿Qué hizo? Después de aquella... Aquella reunión que, que tuvimos en la que yo tuve que, que utilizar todas mis tácticas de, de sumisión y de, de, de, de, de, de coger a Carla, el alma de Carlos y salvarla, intentar ayudar y salvarla, al final yo caí en una depresión, eh, digamos de doctrina mental, la concepción que tengo sobre el cristianismo empezó a tambalearse en los cimientos de mi espíritu y lo que tuve que hacer al final es huir, huir, y me fui lejos, y la verdad es que mi vida ha cambiado, se me puede ver en la forma de vestir, quizá, pero vivo en el norte de Argelia, en un pueblecito muy... Muy, muy bueno. Vivo con una señora de 105 años y con un hombre de unos veintitantos. Y, y bueno, allí eh, vivimos los tres. Eh, sobre todo nos alimentamos de cangrejos y gambas. Y porque en Argelia tiene muy buenas costas. Pero lo que no nos vayamos del tema. Eh, lo, que, lo que te quiero explicar es que nos fu me fui de allí porque ya no podía. No podía más. Eh, llegó a atraparme La, las garras del mal llegaron por supuesto a atraparme pero, pero mi fe mi fe en Dios es, es, es irreductible no puede ser para nada reducida por, por las garras del mal eh, perdonar que eh, voy a llamar a un amigo para que venga a esto porque también me interesaba esto de la serta. amigos está bienvenido perfecto puedo puedo venir no. Sí, claro. vale gracias como ya saben llamamos al padre Ernesto que curiosamente participaba en la ciudad en una conferencia y no dudó pese a lo que sufrió en el pasado con este tema a volver a toparse con él una vez más hola hola buenas padre qué tal me ¿Te has bien? llamado sí pase pase Hola. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, esto es muy, muy peligroso lo que vamos a hacer ahora. Eh, le hemos llamado para que... para que vea lo que, lo que va a ver a continuación. O sea, se ha levantado una secta a raíz de, de lo que pasó allí eh, con Carlos, desde que se está expandiendo. Lo sabía, pero no sabía qué ser, que esto se estaba diseminando por pisos y por pueblos. Pues la verdad es que si sí, esto. Pensaba es que se había quedado en una zona solo. Y le va a sorprender a unas personas, que va. Que las va a ver y le va a. Sorprender. Quiero conocer a esas personas. Vamos, también, ¿no? Está al, al otro lado de la puerta. ¿Ves por aquí? Sí, sí. Bueno, primero tengo que presentar, ¿qué tal? Uh -huh. Bueno, madre mía, ¿verdad? Eh. Eh, bueno, buenas tardes hola, hola. Buenas tardes. bueno sí. que sé que es, has, has ¿Tu sido un poco me suena. Eh, sí ah precisamente no me de ah, esa cosa encima precisamente hablé contigo hace, hace ya bastante tiempo hace unos meses pero bueno tú qué haces aquí no pensaba ha sido una sorpresa me han llamado ellos y ah, no sabía que estabais organizando estas sesiones tan tan maravillosas y a eh, nosotros? Posiblemente no, por supuesto que no, claro, claro que no me. No, simplemente me he mal por lo que está ocurriendo y desde la última vez, pues eh, lo que pasó allí tú lo sabes ¿Qué? perfectamente. ¿Qué? No sé si os lo, ha, lo, os lo han contado o, o tenéis alguna historia, pero. No. Pero bueno, hay caras que me suenan, parece ser por aquí. Eh, eh, bueno, ganado, buena, buena, buenas eh, tardes, Zacarías. Zacarías, Zacarías ha venido esta misma, esta misma tarde, ha estado con nosotros y ahí, ahí lo es. Es lo que yo sí, quería decir, que, que sí, le iba a sorprender. Buenas. No soy sí, Zacarías, soy Charlie White. ¿Puedo sentarme? Bueno, me dejan. Bueno, muchas gracias por, por, el, por, por, a, por aceptarme aquí. Pero. Sí, yo voy a sentarme Zacarías, un poco. que. ¿Qué ha pasado esta tarde? ¿Qué ha pasado aquí esta tarde? Contadme, chicos. Mm. ¿Qué os ha pasado? Qué las ver. ondas electromagnéticas Carlos viene a nosotros. Uh -huh. eh. Ondas. Sí, eh, de eso estábamos hablando que. Cuéntame, cuéntame porque. Por eh, bueno, pues, a ver, simplemente que nosotros hemos venido aquí porque nos interesaba esto del tema del espíritu carlista, ¿no? De, de las ondas electromagnéticas o no sé qué. Eh, esta chica te lo va a explicar mejor. Eh, yo recibí una, una información de ella hace unos meses, como he dicho antes, en el que me, era como una especie de, de pequeño manifiesto de, sí. de, de char, charlis, charlismo, charlisismo, y, y bueno... La verdad es que, pues me habló bastante de, de, de este tema, pero no sabía que esto se propagaba de esta manera, Zacarías, tu nombre, tu nombre. Charlie Black. Esta tarde vamos a reunirnos en un, con el mundo de Carlos. ¿A reunirnos? ¿De qué manera está aquí Carlos? Porque... Carlos está presente, está en todos lados. Mm. Pero él ahora nos va a agregar, nos va a agregar en su red social, que es la red social que te va a llevar a su mundo, a su dimensión, donde nos vamos a hacer por fin libres, tener la felicidad. Estos muchachos no, no deberían de, de creer este tipo de cosas, porque ha proliferado mucho durante los últimos meses. Pero bueno, ¿tú qué haces aquí? Necesitas un poco. Come. Sí, vale, mucha, no, muchas gracias, Jan. Te sentirás mejor. Muchas gracias. ¿Qué que Gracias. Entonces, Zacarías, ¿qué te ha pasado esta tarde? Cuéntaselo al padre. Pues cuéntamelo. ¿Sentomelo? Sentimos la llamada del creador. ¿Qué llamada sentiste? Zacarías? La llamada de Charlie. Mm. Mm. Que está en otra dimensión esperándonos. ¿Qué dimensión es esa? Internet. Internet. Es una religión que se mueve por por Internet. Pero pero bueno vamos a ver. Eso eso es ficticio. Eso es ficticio Zacarías. Tú no te llamas Charlie. Te llamas Zacarías. No. Y, no, y ellos sois no. unas víctimas. Sois unas víctimas. Sois unas víctimas porque o sea, os están comiendo ah, las piernas. Todos han comido hace... la cabeza. Ellos os han comido la cabeza. Ellos dos. Porque, bueno, a este se lo habéis comido esta tarde. Pues estaba un niño pescando, vino un tío. Ven y únete, déjame para allá. Oh, una tarde de camino a casa me encontré con ella y me lo explicó en qué consistía todo esto. Y bueno, en un principio me quedé extrañada, pero luego al ver en qué consistía y en los primeros rituales, pues ya me, me, me fui integrando y vi que, que esto tenía su, su sentido. Bueno, claro, es que por la calle esto no está bien visto y podrían sí. tratarnos de locos. Y, y no Manita. es lo que queremos tampoco. Eh, en un principio mmm, tiene que ser así. Poco a poco iremos mmm, propagando esta, estas ideas y estas, mmm, esta filosofía. Me quedo, me, quedo, me quedo muy sorprendido ¿Qué estás diciendo ahora, chica? En un principio yo pensaba como, como usted Pero poco a poco se iría dando cuenta que esto tiene su sentido ¿Por qué tiene ese sentido? Eh, ¿Qué pasa? Eh, ¿Lo, está ¿Lo está notando usted también? Es... Eh, porque no, sí. yo sí no... No estoy muy cómodo aquí. No. Pero vosotros coméis. No, eh... Come. No, no Pero no, eh. no, no, no. no, no, Pero bueno. Eh, bueno, yo voy a coger. Claro. Eh, eh. <coughs> poco a poco y bocado tras bocado, el espíritu de Carlos se introducía en nuestro cuerpo de alguna manera. Y si Ernesto no hacía nada, no, sí, su fe dejaría de serle útil. Eso no puede ser, no puede ser, no te pueden dejar sí. arrastrar. Eres el único que ahora tiene oportunidad de entenderlo, por favor. Que no! Por favor. ¡Que no! <risa> Tienes que entenderlo, por favor. No, que... ¡No, no! no. <risa> ¿Pero qué hace? Tienes que entenderlo. Todo esto es un montaje, un montaje vuestro. Lo habéis montado. Y... ¡Eso es mentira! ¿Tenéis miedo de algo? No, ¡No vengas aquí a decir que es mentira! Eso es un montaje. ¡Un montaje no. eres tú! Se han lavado el cerebro, se han lavado el cerebro, las velas son un montaje. ¡Ey! ¡Ah! ¡Mermuna! ¡Que te fuera! ¡Que el internet! ¡Que fuera! ¡No! ¡El internet! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! no, no, no! ¡Dio, no! ¡Dios mío! ¡No! ¡Un reportero por él! No pudimos hacer nada. El padre fue convertido en carlista y nosotros tuvimos que huir para no caer tan bien. No se supo nunca más nada de esta secta a diferencia del padre Ernesto, él si sí se deja ver dando gambas a la gente, tal vez para convertirlos en carlistas mediante el alimento.